Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hace tiempo que no hacía mis videitos. Solamente para decirles que hoy es un día muy bonito. Y bueno, voy a mostrar algo de mi desayuno. ¿sabes qué? Estuvo muy rico. El mango le dio un toque está súper está diferente, razón. súper suave. Hija, muy rico. Jugo de, leche de verdad, la forma cocina. de comer ensalada. La venta podríamos añadir también con, con otra fruta. Hola. ¿Cómo está, estaba pecando, creo que la una pecada, pero bueno, ya hola, chao chao a ver chicos, buenos días ¿qué les pasa acá? al hotel donde estoy hospedada es el Costa del Sol soy en mi habitación hola, les voy a narrar cómo estoy viendo, a ver, miren quiero que miren por acá Qué bonito que es este hotel, bueno, algún día vendremos con mis hijitos y disfrutaremos acá de todo esto. Qué bonito que hace con Charles García de la Petoyá. Charles García de la Petoyá. No, estoy preocupada por el fornicito. <ríe> no. Mi bebito, venga mi bebé. Pero ya es mi bebé, ¿no? Cuando ella se van todos, ella es mi bebé, ¿no? Sí. No. Abacadabra. Abacadabra. Abacadabra. Ah, que desaparecerá, mi mamá, la cuenta de tres. Uno. ¿Eh? Dos. Oh, pues, no, no digas así, pues. Ver, uno la vida, ¿no? decir, la El momento, otro cambia todo, y... aparece y aparece, ¿no? Pero todo tranquilo. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Hacer lo que diga la medicina y lo que te dice también la fe. ¿no? Sí. ¿Sí? Más utópico, más, más ficticio, pero sí, igual pues. funciona. ¿Qué hicieron con su mamá? Ah, y si te lo digo, ¡Casta yo! ¡Yo estoy bien! ¡Yuuu, hola Eranza, ¡Hola, Ezio! Ah, yo estoy muy contenta porque mi hijo estuvo muy contento. Y le he cantar con mucha emoción el día de su cumpleaños. No, no podía pagar la torta, ¿no? Y no podía no pagar. Sí. Las... Y pedí Ay, muchos papá, deseos. Papá, cualquier ah. cosa que hagan en estos días, ¿no? ah. ya. ¡Sí, más, sí, más! Sí, ¡Jejejejeje! Sí, sí. <risa> <risa> <risa> ¿Por no, no, no, no, no. qué Aranza no es una niña? No. ¿Por qué es una niña? Mira, mira, cómo se ve a Aranza. Un pie de uno, un pie con un zapato, y el otro con el zapato del otro. Mira, mira, mira. Una chompa por acá, otra chompa por allá y nada. Qué se brillo. No, no, no, no. Llevamos nuestras imágenes en vivo y en directo. Bla, bla, bla, bla. Hablo de los malos. Quiero quien sea esto. Y yo te quiero tanto. Como te puedes imaginar. No, no, no ¿Soy tan temblado de mí? ¿Qué te has enamorado de mí? ¿Qué tanto poquito soy? Y ahora estaba filmando. Bueno, ahora toca. Echarme aquí en este grasa Al lado de este árbol gigantesco voy a tirar, Espero que no haya caquita Creo que no hay caquita Ay, hay plumitas allá Toca cosecha Vamos a cosechar Los frutitos Para acá, a ver Ya ¿Dónde está Se ve no le salía Acá está Por acá hay otro Bien, mi amor es la cosecha. Acá hay uno muy pequeñito, muy pequeñito. A ver, ya está. todos, todos, todos. Esa es la cosecha de un arbolito. Ahí está. Sí, en gría, me siento mal. Yo, eh, ¿qué iba a decir? Me estuvo doliendo la barriga mucho en la mañana. Me desperté del dolor. Hola, hijita, ¿cómo has amanecido? Por favor, cuéntame ya, hijita. Si te salió salido de tu barriguito, eso hay que estar mirando, mi mamacita, que hoy día tomas una sopita de pollo nomás, mi mamacita, te queremos mucho, tu papito y yo. ¿Ya? Hablamos hijita, ¿me avisas por favor, ya? Esta película se llama Los últimos días de Charo. <risa> <Sí>. Los íntimos sí. <risa> Son, no ¿eh? Son los últimos días de tu mamá Son los últimos días de tu mamá Qué pero yo pongo, te voy a si morir ojolete, <risa> Vamos a ver ¿qué opinas de los últimos días de tu mamá ¿Qué? ¿Qué opinas de los últimos días de tu mamá ah. Dios quiera cuando me muera sin patria No, no, Mira que la de No Llevar en mi tumba un ramo de flores de y una bandera. Oye, mira. No me pongan nada. Charo. A morir como un traidor. Mamá, no me, Yo me soy buena y como buena moriré? En... ¿Qué día? ¿Qué, al sol? ¿Qué día es hoy? De no, ¿Qué día es hoy? No, de día. ¿Qué día es hoy? De yo más hablo de siempre. Ah, um, ¿Qué okay. te lleva, te a la... Yo que soy tu rascadora oficial ¿Ah? ¿Qué? Ya, ya, ya Te voy a rascar Por acá, por acá Por acá Ya, ya me cansé Ella es mi hermano nene Ella es mi hermano nene Ella es mi hermano nene Qué bonita es no. su camuchita Vamos a <risa> para la foto ¿Toma foto? Sí. ¿Toma foto? Sí, claro, tómale Toma de. de. de. Sí, de. de. de. Ah.